Carlos Monti los mandó al frente, inesperada coincidencia de Pampita y un conocido galán en Miami. Pampita viene enfrentando días duros últimamente. Es que su programa, Pampita Online, fracasó en Telefe. Y para colmo, su relación con Pico Mónaco pareciera estar acabada. Por eso, viajó para distenderse en Miami. Y curiosamente, un ex suyo también. Mira el anuncio que hizo Carlos Monti en el video al final de la nota. Desde hace algunas semanas que Pampita está en el centro de la polémica por su salida de Telefe. El fin de su programa no se dio de la mejor manera. Y ella, según la opinión de muchos periodistas de espectáculos, no se comportó de la mejor manera al irse de viaje y dejar todo a la deriva en el peor momento del ciclo Sol Pérez se tuvo que hacer cargo de la conducción. Para colmo, todo hace pensar que su relación con Pico Monaco está acabada. Si bien ambos le oyeron a los medios con los que antes hablaban encantados, comenzó a circular un rumor fuerte que indica que el extenista, muy amigo del español Rafael Nadal, conoció a una amiga de la novia del número uno en su viaje por Ibiza. En medio de la tormenta, la modelo decidió armar las valijas y alejarse de Argentina. Por eso se subió a un avión y viajó a Miami. Carlos Monti, esta tarde, tiró una bomba en el programa de Pamela David. Y lo hizo con algo de malicia, ya que vinculó sutilmente a la modelo con un ex muy famoso que estaría de novio. Pampita está en Miami. Todavía la están esperando en XO. Oficialmente se fue con amigas, pero esta mañana llegó a la ciudad de Miami Nacho Viale. Disparó al panelista del programa de América Televisión. Ella se encontró con un fotógrafo argentino ayer radicado en Miami que no diga nada que se encontraron en el shopping. El bombero, le dijo Soy Cholulo: Me quiero sacar una foto con vos. Subió la foto y empezaron a llover las preguntas. A partir de ahí se supo que Nacho Viale llegó a Miami, señaló. Por su parte, Luli Fernández destacó que. Hoy Pico Monaco publicó una foto de uno de los perritos y ella le puso un corazón. ¿Se verá con el nieto de Mirtha LeGrand? ¿Ya superó la relación con Pico Monaco? El tiempo dirá. A veces sí. Dos puntos, mira el incómodo momento que vivió Guido Kaxka en vivo y en directo. En la televisión en vivo todo puede pasar, por ese motivo, no cualquier conductor puede manejar correctamente los tiempos y evitar que un mal momento arruine el show y haga bajar el rating. Existen figuras como Mirta Legrand, Susana Jiménez, Moria Kazan, Marcelo Tinelli, Ángel De Brito y Mariana Fabiani, entre otros, también Pamela David, que cuentan con experiencia necesaria para sobrellevar cualquier percance que pueda darse. Obviamente, hay situaciones que exceden incluso al presentador más experimentado como le sucedió al conductor del Bailando por un Sueño con la accidentada visita del presidente Fernando de la Rua. Guido Kaxka es muy joven pero ya cuenta prácticamente con tres décadas trabajando frente a las cámaras lo que, sumado a su simpatía natural, le permite manejar prácticamente cualquier cosa que pase. Esta vez, por ejemplo, logró ver, antes que nadie, un desastre en potencia y, aunque vivió un momento muy incómodo en vivo y en directo, logró sobrellevarlo a fuerza de gracia y mucha simpatía. Iba a ser convocada para el bailando, Marcela Tauro castigó a Nicole Neumann con una frase. Ayer, Intruso dio a conocer un duro audio en el que Nicole Neumann le habla a Fabián Cubero de una manera que generó mucha polémica. Hoy, Moria Kazan le dedicó algunas palabras y Marcela Tauro la castigó con un comentario. Mirá el video al final de la nota. En el audio en cuestión, en donde Nicole califica de programitas, despectivamente, a los programas de espectáculos a los que asistió el padre de sus hijas, la rubia modelo le dice al jugador de Vélez también que siente vergüencita ajena, ante las palabras que se conocieron, la panelista Marcela Tauro disparó una lapidaria frase. Durante el informe que le dedicaron al tema. Tauro disparó que, esto a Nicole también le sirve, porque Nicole iba a ser convocada para el bailando, no arregló plata que es otra cosa. Pero, ¿por qué, por estos conventillos, si ella baja el perfil y no se pelea con Cubero y Mica Viziconte, está en el programa desapercibida? Guido Sáfora, además, Dijo que habría audios mucho peores de Nicole. Entonces, Marina Calabro, que defendió en cierta forma a la rubia, sentenció que, entonces, ¿es una amenaza del señor Cubero a la señora Neumann? A mí me cuesta pensar que este audio se filtre del lado de Nicole, y ahí acá hay dos partes, o él lo mandó a la persona equivoca. Que es una hipótesis. ¿Entendés el fenómeno de las redes o te hago un dibujo? Con Ansaldi protagonizó un fuertísimo cruce. Con Saldi es una de las mujeres más inteligentes, picantes y frontales de la televisión argentina rasgos que le permitieron trabajar con todos los grandes de la pequeña pantalla, desde Marcelo Tinelli hasta Jorge Real. Hoy, la joven se luce junto a Verónica Lozano en corta por Lozano, por Telefe, demostrando que la gracia, el humor y la simpatía son características que permiten a un panelista con talento destacar claramente del resto. Pero su gran actividad televisiva no impide que Connie desarrolle, en paralelo, un gran trabado en sus redes sociales donde, realmente, fue un adelantado hace tiempo porque entendió el poder que tendría, por ejemplo, Twitter, muchísimo antes que tantas otras figuras. Por ese motivo, la periodista escribe continuamente tweets muy pero muy graciosa y. Ocasionalmente, tiene cruces muy duros con cibernautas que la cuestionan, como acaba de sucederle cuando alabó a la beba de Luciana Salazar en su cuenta de Twitter y una fan la criticó. Paulita, no entiendo por qué no se lo decís en la cara en vez de ponerlo en un tweet. Connie, se lo dije en la cara. Los tweets son para que las que preguntan estas boludeces como vos se entren que piensa gente como yo. ¿Entendes el fenómeno de las redes o te hago un dibujo?